¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar cómo aumentarle el brillo a nuestra lámpara de nuestro teléfono de una manera muy sencilla. Antes que nada quiero recalcar que estoy haciendo el video este, en un teléfono de la marca Samsung. Este, no sé si con otras marcas de teléfonos este, funciona exactamente igual, pero pueden hacer la cala. Así es que de una manera muy sencilla lo vamos a hacer así. Vamos a deslizar nuestra cortina hacia abajo. Aquí donde están los botoncitos de este, que trae para, para el uso del teléfono tenemos lo que es la linterna, entonces si yo la toco, le doy un clic la linterna se enciende, quiero mencionarles que estoy haciendo el, el video a través de grabación de pantalla, por eso no pueden ver ustedes la luz entonces yo la toco y se enciende, la vuelvo a tocar y se vuelve a apagar pero si yo me quedo sosteniendo el botoncito por un ratito se me despliega un pequeño menú, miren ¿se dan cuenta? cuando ya me quedo un ratito, este se me despliega se me despliega este pequeño menú. Yo prendo la lámpara. Y aquí por default viene el brillo en nivel 1. Si se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. A menudo que ustedes le suban al nivel 2, al nivel 3, al nivel 4, al nivel 5, se darán cuenta que la lámpara empieza a alumbrar un poquito más. Quiero mencionarles, o más bien quiero este, comentarles que... Necesitan leer lo que, lo que dice aquí verdad, de las instrucciones sobre subirle más el brillo a la lámpara. Ya que en algunas ocasiones puede ser un poco dañino. Pero igual pueden ustedes leer las indicaciones. Y ya de ustedes depende este, este, si lo utilizan de esa manera o no. Pero se, dan, se darán cuenta que del brillo del nivel 1 al nivel 5. Eh, cambiará bastante eh, lo que es este, la iluminación amigos. Así es que yo les quería compartir este pequeño tip. Espero que les sirva.